el 10 de abril, y vamos a estar teniendo un tema por demás interesante, importante, ahí en Efesios 2, del 8 al 9, salvos por gracia, fíjense nada más que bonito, el tema es precioso, porque, ¿cómo somos salvos?, por gracia, simple y sencillamente, no es por otra cosa, sino por gracia, y veamos lo que nos dice el Señor a través de su Santa Palabra, ahí en el libro de los Efesios, cuando nos dicen en el verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Quiere decir que la fe aquí es imprescindible. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Si tú o yo o cualquier persona no tiene fe en Dios, no puede ser salvo jamás. Podrá tener religión, pero no, no la salvación. Que es muy, mucho, pero mucho, muy diferente una cosa de la otra. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y lo que sigue diciendo la Escritura. Y eso no de vosotros, o sea, eso no es nuestro ¿Por qué razón? Pues es un don de Dios O sea, Dios nos lo da como un don Es una gracia que viene de parte del Altísimo Por eso Él dio a su Hijo Para que por la fe le aceptemos, le recibamos Para poder tener la salvación de nuestras almas Luego en el verso 9 nos dice de esta manera No por obras, la razón es para que nadie se gloríe O sea, no es por lo que hagamos o dejamos de hacer sino porque es por parte de Dios y para su honra, y para su gloria, y para su alabanza y para que podamos reconocer que Él envió a su Hijo amado, Cristo Jesús, no para que tengamos una religión, sino una relación personal con Dios a través de Cristo Jesús y con la unción del, del Espíritu Santo. Por eso Él dice que no ignoremos que nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo, sí, es el templo del Espíritu Santo, el cual tenemos que viene de parte de Dios también. No es nuestro. Entonces, en el verso 10, ¿qué nos dice? Porque somos hechura suya. Nosotros, como seres humanos, somos hechos a su imagen y a su semejanza, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, toda persona que viene al Señor tiene que haber un cambio. Y un cambio total y radical para poder hacer las buenas obras. Los que andan robando, que están cometiendo crímenes de todo tipo, y de toda especie pues no pueden estar hechos a la imagen a la semejanza de Dios, son seres humanos, sí, de la creación humana, pero no de parte del altísimo, porque no son espirituales, esta es la enorme diferencia, mi amado mi amada porque cuando nosotros venimos a Jesús, es totalmente y radicalmente diferente dice, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, ya Dios, desde el principio, cuando envió a su Hijo amado, o sea, cuando Dios se encarnó en Jesús, vino con un propósito. Él quiere que seamos transformados, cambiados, renovados, para que tengamos un nuevo espíritu, una nueva mentalidad, un nuevo ser. Por eso, somos salvos por gracia, pero para buenas obras. Esto es en Cristo Jesús. ¿Tú ya le recibiste? Es bien importante. ¿Tú ya le recibiste? no. ¿Por qué no lo aceptas en este momento? Si es que quieres un día estar con el Señor Y si tú quieres hacer las buenas obras Entonces tú tienes que recibir a Jesús en tu vida y en tu corazón Eso este es un mandato Si tú no lo aceptas Entonces quiere ser que tú no eres una hechura de Dios Eres un ser humano Nacido en este mundo Pero que no estás viviendo la vida espiritual que Dios demanda y quiere Para ello, mejor acéptale Te lo recomendamos Es lo mejor que puedas hacer y simplemente dile así al Señor Señor, reconozco que he pecado Reconozco que no he hecho las cosas que a ustedes les son agradables Pero yo en este instante, en este momento Reconozco que le necesito Y abro mi vida, abro mi corazón Para que usted venga, Señor Jesús, a morar en Él Para que yo pueda ser cambiado, cambiada Transformado, transformada Para la gloria del Padre en Cristo Jesús Para cuando Él venga por su iglesia Yo esté lista, yo esté listo Yo esté preparado y mientras que esto suceda, que yo pueda hacer las buenas obras aquí sobre la tierra. Siempre amando a mi prójimo, para su honra, para su gloria y para su alabanza, mi Señor. En Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bendiciones y espero que hayas hecho la oración. Y si puedes, mándame un correo para saber que tú lo hiciste. Bendiciones.